Así es como va quedando la cosa. Vamos a ponerla así. Todo perfecto. Vale, he puesto... esta que va a servir como puerta. Vale, hora de tapar Por aquí. Ahí. Ahí. Ahí. Ahí está. Eso se mira como ventana. Miren cómo va quedando el búnker, super bueno. Y encima es que. Vale, una manta. Coriza. Vale, vamos Listo, miren Hora de poner la tapa Pero primero, a ponerla No sé si les guste, pero si sí va quedando la cosa Ir en el búnker Hora de poner esa capa de ahí y Hemos terminado nuestro búnker El pedazo de búnker que hemos construido y encima por dentro tiene sábana y todo para acogirse. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Uh -huh. Tengo el picaza que creo que les va a molar. Y es que aquí tenemos estas bolitas. De hecho, fijaos como son. Miren todo eso. Son bolitas, por ejemplo si agarramos este carro de aquí, fijaos fijaros eh voy a soltar el carro y fijaos. y fijaos si veis como se es que cayó, pues ahora miren esto Pup, ya se hundió y si lo volvemos a secar, ya está de te vamos a otro lugar de hecho de hecho yo tengo un perro para sus ruidos. Así que lo vamos a dejar por aquí y en lo por... creo que se los mostraré. Ahora que soy sincero, si veis esa silla de ahí por bajé esas bolitas de aquí arriba. Ocupé la silla. En caso, en el video de hoy como lo vieron, construimos un búnker secreto. Para mí. Comencemos. Jugo. Uh -huh. Muy bien, ¿qué nos puede servir para un búnker? Sillas, muy bien. Vamos por sillas. Vale, he tenido que cambiar la cámara del lugar. Aquí va a ser el búnker y nos vamos... Se cayó el muro. Aquí que nos servirá para ocuparnos. Vamos a ir. Vale, aquí hay una silla Yo creo que servirá también. Muy bien.